Michi Marín y Amelia Alcántara se tiran fuego en las redes sociales, están respondiendo como es de esperarse de ambos. La Instagramer y modelo venezolana, Michi Marín y la presentadora de Sin Filtro, Amelia Alcántara, habían tenido un enfrentamiento en las redes sociales. El enfrentamiento surgió luego de que Amelia criticó el beso que Michi se dio junto con la intérprete de música urbana Toquicha, diciendo que lo que había hecho es feo y que ambas lo son. Por esas declaraciones, Michi se sintió mal y no se quedó en silencio, lo que le hizo un video en su cuenta de Instagram y dijo, lo más feo es una mujer hablando mal de otra mujer y hablando del físico de otra mujer sobre todo. Yo nunca he hecho eso de tener que atacar a alguien o responderle a otra persona, sobre todo a alguien que está hablando de algo tan superficial como el físico. Michi le responde a Amelia, en vez de preocuparte si el otro es feo o bonito, preocúpate por leer un libro y preocúpate por ir a la escuela de locución. Fuá. Pero Amelia no se quedó callada y le respondió diciendo que le da pena a Michi Marin que viva de su cuerpo y viva de villa en villa por 300 dólares y la tildó de Dios baratera mío. vamos a escuchar ese ching ahí de Amelia Alcántara Dios mío déjeme hacer un comentario Camila discúlpame dale, dale. sobre esto esta muchacha Amelia Alcántara yo creo que en vez de ella criticar a otra mujer debe revisarse ella y lo que ella hace ahí entren aquí por favor Porque Amelia Alcántara, Amelia Alcántara se ha visto envuelta en demasiadas cosas. Es decir, que el problema es ella. Cuando a usted, a todo el mundo le cae mal, es decir, que usted es el problema. Sí. Porque todo el mundo no puede estar equivocado. Pienso yo. Toquicha, hay que dejarlo vivir. Es un fenómeno que hay que dejarlo vivir, Toquicha. Wow. Michi Mari, una modelo, modelo como ella quiera. O de lo que ella quiera, de, de ratrería, de como ella quiera, es su vida, la salvación es individual. Usted se mete en lo que no le importa, Amelia Alcántara, por eso le dan su boche. Claro. Y por más que tú quieras hablar, la palabra tuya no tiene fuerza, porque ya Ay. Toquicha le dio su boche. Por eso, porque Amelia Alcántara. Por eso que la utilizan en los programas porque ella es una cosita barata, una tira sí, tiras. todos los tira así como una loquita vieja y por eso es que ella cogió un poco de rating eh, sí, en una, ¿no? los programas de Santo Domingo. Sí, sí. Pero debe eh, respetar a la mujer, porque es una mujer. Claro. Y entonces está bueno lo que le dijera Toquilla a ella. No, y es lo que te digo. El peor enemigo de una mujer es otra mujer, indiscutiblemente. Y es que ella no tiene que meterse en eso, porque ni es familia de Michi, ni, es familia, ni siendo familia tampoco se tiene que entrometer en sí. esa parte. Entonces, como Michi y Tokicha no se han metido contigo, ni te están mencionando el nombre en este video, tú no tienes por qué reclamar si eso está feo, si eso está mal, como que ella lo va a quitar de las redes sociales o va a hacer algo. Ella vive en su vida, ella dan cuentas de lo que hacen, que ella no tiene absolutamente que estar en ello porque ella no es Jesucristo, que le va a decir, mira, tú no entras, tú te quedas, tú vas, tú no vas. Entonces, se ve muy poco profesional y estoy muy de acuerdo con Michi en darle ese buen boche, que estuvo bien claro, que siempre se ha comentado mucho, pues, la trayectoria de Amelia en el ámbito de que, digamos, de, comunicadora, de uh -huh. paneles, que ya no es, tú sabes, bien dotada, que le dicen, toma un curso de locución o lo que sea. Y ni tanto. ¿Por porque hace la cosa con lo loco? Exactamente. Entonces, por eso es que... Muchas veces en entrevistas que le hacen a ella personal, aparte, no se ve ni siquiera bien única, bien sencilla, bien honesta, porque es que ella todo lo quiere polemizar, quiere estar en la boca de todo el mundo. Y muy feo, y sigue bajando ella. Realmente a ella no le importa. Pues a ella lo que le gusta es que la oigan, que le digan, que anden en el nombre de ella, y se va a callar, y cuando pase otra cosa, va a salir otra vez. El sonido. No, mira, Michi Marín. Antes de ella estar criticando lo que hagan otras mujeres, mujeres como ustedes lo, de, lo dicen, mujeres, ella, mujeres, mujeres, mujeres, so. mujeres. Sí, sí. Bueno, antes de ella estar criticando lo que hagan otras, lo que hagan, lo, lo que hagan otras, debe, ella debe estar revisándose primero, porque una mujer que ha dicho públicamente, que ha sido querida de gente, de hombres, ah, casado, uh -huh. y tú criticas a, a Michimari porque se besó por con no, déjate de eso, no, hombre, déjate de eso. Eh, vamos a escuchar, eso fue lo primero que le mandó la Michi a, a Amelia Alcántara. Vamos a escuchar. Con operaciones eres, eres, eres fea, de cara, que ni con operaciones te arreglas, sino que también eres fea de espíritu, porque tienes que estar criticando a otras mujeres. Y eres fea de intelecto, de cabeza, porque no te has nutrido. En vez de preocuparte por ver si el otro es feo o es bonito, preocúpate por leer un libro. Preocúpate por ir a la escuela de locución y tener un certificado de locución para que representes dignamente a tu país. Como una locutora de verdad No como alguien que esté ahí que hablando ¡Ay, madre! more ¡Ay, qué fea! ¡Ay, qué fea! Así hablas, no te sabes expresar Hablas horrible Y mostrando unas carnes todas cuadradas Porque ni siquiera vas al gimnasio O sea, es como que te cortaron, te echaron cuchillo Y estás maltrecha O sea, tú no tienes derecho a llamar a ninguna otra mujer fea Fea eres tú Dale, acá. Yo soy Amelia y no vuelvo a salir. la, la yo, sembró. Yo no. yo no hablo más. ¿Quién si no, no vuelvo a salir en las redes después de eso? no Fea, fea, que más Tira, tira la paya de bombita, Luis. Ahí si Luis está como apagado. ¿sí? No, ¿Eh? no, no, no. A Amelia canta la paya de bombita. Tira pa, de Luis. Echarme vaina mía. Ahí sí si está activo, pero. <risa> no, cógelo ahí. Cógelo ahí, Amelia. ¿Eh? Señores, no, que esto se ve feo.